la tertulia de esta consciente conciencia de cambio pedimos disculpas a los clientes que ya estaban aquí y esperamos no, no molestarlos con esta tertulia el primer viernes de cada mes organizamos una charla debate en esta ocasión el tema que vamos a abordar es el tema que vamos a abordar es sobre el residuo cero en el ámbito de la economía circular. Ella es Cristina Cañabate, como lo he visto improvisado. Cristina Cañavate es bloguera, su blog se llama Orgánico, ella es pionera que os contará muchas cosas, no solamente de la cultura de llevar a nuestra vida diaria del reciclaje y del objetivo del plástico cero. Ella estudió, estudios de negocio internacional, vivió en China. del tiempo que estuvo en el extranjero, sobre todo en China, tomó un poco la iniciativa de, como un propósito de vida, de poder aportar algo de que la naturaleza no fuera tampoco ni una cosa para cuidar, sino una madre de la cual aprender. Y de hecho, todos los contenidos que ella sube a su blog para en esa línea, las entrevistas que hace, la conocimos en otra calle que tuvimos que regenerar sobre Fashion Revolution, que era una ONG que trabaja en el tema este de comercio justo y de confeccionar prendas que no tengan ningún residuo artificial, y se nos ofreció, la conocimos ahí para una caña. Os voy a dejar con ella, vamos a poner un vídeo de 7 minutos, que ella quiere que sea la introducción, y luego los dejo con ella, para 20 minutos de charla y entramos en debate grande Como puedes ver, ellos sí reciclan, pero para convencerte, sé que no es suficiente con no te cuesta nada hacerlo o le haces un favor al medio ambiente. Y es que seguro que te has preguntado alguna vez, ¿realmente sirve para algo? En los últimos datos observamos que, de todo lo que tiramos al contenedor gris, solo el 39% es orgánico y el resto debería repartirse en los otros contenedores. Todo esto dificulta muchísimo el proceso de reciclaje. Además, ¿sabes que se tiran más plásticos al contenedor gris que al amarillo? Vale, sé que estos datos no son suficientes como para hacerte cambiar de opinión. Probemos otra cosa. Aunque no lo creas, esta manzana y esta lata van a ser las encargadas de convencerte de que reciclar sí sirve. Comienza por el principio. Recicles o no, una vez tiras los residuos a cualquier papelera, estos acabarán en el contenedor y serán recogidos más tarde por el camión que los llevará a las plantas de tratamiento. En nuestra región, una de las plantas que se encarga de tratar residuos es la de Ulea. En esta planta converge, con la colaboración de la comunidad autónoma ...los residuos de 40 de los 45 municipios de la región de Murcia. Por un lado, allí llega lo que se tira al contenedor gris... ...y a las papeleras de la ciudad. Efectivamente, donde está todo mezclado. Por otro lado, también llegan los envases... ...es decir, lo que se tira al contenedor amarillo. Pero, ¿qué pasa con los residuos que nos separamos... ...y metemos al contenedor gris? Lo primero es que llegan los camiones... ...entonces lo que hacen es volcar la basura en el foso... ...vale, entonces ya directamente van por unas cintas al trono... ...y lo que hace el tome es separar... ...los residuos orgánicos por su tamaño... ...y los envases mecánicamente... ...la materia orgánica pasa por una cinta directamente... ...a la nave de fermentación y se voltea de 6 a 8 semanas... ...para obtener el material bioestabilizado... ...que es el compost como se le llamaba antiguamente. De ese proceso pasa a la nave de afino... ...y entonces ahí es donde se le quitan todas las impurezas... ...para obtener un material bioestabilizado en condiciones. Este material bioestabilizado... ...se utiliza para una mejora ecológica de los suelos... ...o para beneficiar a la agricultura. ¿Y qué pasa con los plásticos y envases?... ...y los envases se separan mecánicamente... ...por diferentes separadores... ...vanístico, el óptico... ...y el de inducción y el magnético... ...una vez que están separados... ...llega el momento de la prensa... ...se prensan... ...y entonces se lo llevan los recicladores... ...autorizados por ECOEMBES. Una vez separados todos los residuos... ...es momento, por fin, de reciclar. La manzana ya alcanzó su destino... ...así que sigamos con nuestra lata... ...como ves... ...abandona la planta de Ulea... ...junto con residuos de su misma clase... ...y llegan al grupo Segura Ruiz... ...reciclador homologado por Ecoembes y Ecoacero... ...donde trabajan día a día... ...para potenciar las tres R's... ...reducir, reutilizar y reciclar. Recogemos el residuo de las plantas... ...con transporte propio... ...llega a la instalación de Pedro Segura SL... ...pesamos el material y a la vez en esa entrada... ...lo pasamos por un arco de radioactividad... ...de ahí la pasamos a una primera fase eh, física... ...donde básicamente lo que hacemos es fragmentar, triturar el material... ...para poder limpiarlo, quitarle todo aquello que no es acero... ...y para poder darle una densidad... ...para que pueda entrar en un volumen suficiente... ...a una segunda fase que es la química... ...lo introducimos en unos reactores... ...donde le quitamos el estaño superficial que lleva la ...y con ese estaño hacemos un producto químico... ...tetracloruro de estaño... Pues ...a partir de ese tetracloruro fabricamos... ...nuestro producto que es el sepoano... ...que va a la industria del vidrio... ...y con la otra parte que es la del acero ya limpio... ...de orgánicos, de barnices y de estaño... ...lo mandamos a fundiciones como un acero de alta calidad. Así, la empresa fundidora se encargará de hacer planchas de acero, es decir, una nueva materia prima. Aunque era difícil de imaginar que una lata en el contenedor correcto podía llegar tan lejos, en empresas como Auxiliar Conservera van un paso más allá, dándoles una nueva oportunidad a estos residuos de hojalata y transformándolos en nuevas latas para la industria de las conservas. ...una lata se utiliza un 20 un 30% de chatarra reciclada... ...entran las planchas... ...se va cortando, se conforma el bote... ...hasta que sale como producto final esos productos en nuestro sector los recoge, se los lleva a su planta de tratamiento para elaborar de nuevo envases metálicos o otro tipo de productos metálicos. Al final la lata, una vez que nosotros la reciclamos en el contenedor amarillo, eh, se reutiliza para hacer cualquier tipo de metal, de otro producto de metal. Una bicicleta, una unidad con acero, para la construcción, incluso puede volver a ser otro envase metálico. Por tanto, ya lo ves, si no reciclas, la basura acabará directamente en vertederos, contaminando la tierra. En ríos o mares, contaminando el agua. O en incineradoras, contaminando el aire. Visto así, reciclar es un esfuerzo que merece la pena, ¿no crees? Vaya, son ellos de nuevo. Pero no, no hemos vuelto al principio, más bien, hemos avanzado. En eso consiste precisamente la economía circular. Mantener en la economía el valor de los productos, materiales y recursos durante el mayor tiempo posible. De esa forma, reducimos al mínimo los residuos que van a vertederos, mares o cielos, y que provocan que nos estemos cargando el lugar donde vivimos. Y es que, aunque nos renovemos, retrocedamos y avancemos, siempre está bien quedarse con la parte buena de las cosas. Esa es la mejor forma de tener claro lo que realmente importa. Reciclar sí sirve. ambiente de la región de Murcia para mostrarnos que reciclar sí, sirve. Ahora quiero lanzaros una pregunta y es la siguiente. ¿Creéis eh, que reciclar sirve? Sí, sí, sí. sí. Pero ¿lo creéis desde de antes de haber visto este vídeo y de hace tiempo, no? Pues yo quiero poner en duda esto, y no es que nos sirva, sino que generamos que tanta, tanta, tanta basura que las plantas de residuos, de separación de residuos y de reciclaje, no tienen la capacidad suficiente para reciclar todo lo que generamos. Y eso teniendo en cuenta que no todo el mundo recicla, o sea que si todo el mundo reciclase, Sería incluso más complicado la labor de reciclaje, se complicaría mucho y no aseguraría el reciclaje que nos prometen con este vídeo. Sí que es cierto que es necesario, es necesario, solo que en un paso más avanzado. Este vídeo, por cierto, lo... Organicé, coordiné yo, o sea que incluso no es puesto piedra contra mi propio tejado, sin embargo sí que es cierto que hay mucho esceptismo todavía y hay personas que todavía piensan que reciclar para qué, si sí, luego se mezcla todo, por un documental que se hizo hará ya no sé si 10 años, ¿no? en Caiba y en Caiba, en donde se mostraba que se mezclaba todo en los contenedores, después de haber hecho un GPS y dos diferentes residuos. Y bueno, desde entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo, las cosas se han mejorado y sí que se están haciendo grandes esfuerzos, solo que falta el esfuerzo desde el punto de vista del ciudadano, de las empresas, que somos al final los que generamos esos residuos. Um, ahora quiero hablar un poco del tema del repoblaje y contar eh, cómo me introduje en el movimiento Residuo Cero, que es de lo que veníamos a hablar y a debatir hoy. Como comentaba Antonio antes, eh, yo empecé a pensar acerca de esto en China. Debido a que cuando iba a trabajar, antes de salir de casa, vivía en Shanghai, que es una, la segunda ciudad más, la segunda capital, digamos, de China. Antes de salir a trabajar, yo miraba el tiempo para saber si iba a hacer bueno o malo, si me iba a poner más activo o menos. No solo eso, sino que también miraba el nivel de contaminación del aire, para saber si me ponía mascarilla o no porque los niveles de contaminación del aire que hay allí son tan elevados que causan graves daños en la salud. Entonces, eh, ya después cuando me fui a vivir a, a Singapur después de China, ocurrió que allí um, se produce un fenómeno llamado haze, que es la quema de bosques que se produce en Indonesia para producir aceite de palma. Esa nube tóxica que se produce en Indonesia llega a Singapur, perjudicando de nuevo o comentando, esa contaminación que, que ocurre y que perjudica la salud de, de quienes viven allí. En ese caso, fue pues, yo viví un año también. Y bueno, después de hacer el chequeo, no he tenido problemas de pulmón, por lo cual hemos salido bien parados, etc. Ahí fue cuando empecé a reflexionar sobre todas estas barbaridades ¿no? que estamos llevando un tiempo en el que no podemos ni siquiera detener estas barbaridades, ¿no? las fábricas. Yo no puedo parar lo que la contaminación que producen las fábricas o los coches. Yo no puedo decirle a todo el mundo eh, ahora mismo ni impedir que dejen de coger el coche o dejen de, de producir. Tampoco puedo parar la quema de coches de Indonesia. Pero bueno, yo igualmente mmm, pensé que tenía que hacer algo al respecto y descubrí este movimiento, Residuo Cero, del cual eh, oí hablar a una chica una neoyorquina que guarda en un tarro de que está, de este tamaño, cuatro años de la basura que ella había generado en, en ese tiempo. Y contaba su historia, etc. Y entonces me fuimos a empezar a, paso a paso reducir mis residuos, porque en eso consiste al final el movimiento residuo cero, en que te, tomemos como objetivo reducir nuestros residuos hasta tal punto que se acerque a cero lo máximo posible. Entonces, consiste en llevar a cabo cinco R's, o cinco, digamos, como seguir estas cinco reglas, o cinco R's llamadas así, porque sus, como su nombre indica, empiezan por el de las palabras. La primera, el de rechazar, de decir que no a todo aquello que no necesitemos realmente. Como el boli de propaganda que nos dan en una feria, porque para que si ya puedo llevar yo o no, tengo uno en casa. O las tarjetas de visita, de, cuando estás intercambiando, pues también el teléfono, lo apunto en un momento, o le hago una foto con el móvil, y ahora con el móvil tenemos muchísimas posibilidades. ¿no? De, de poder evitar un, un residuo como es un, una tarjeta que al final luego incluso la pierdes y no sabes dónde queda. Y la bolsa de plástico cuando vas al supermercado, pues si es una cosa puedes metértela al, al bolso o, a, o llevarla contigo si vas de vuelta para casa o incluso llevar tu propia bolsa de tela que ocupa poco espacio y no pesa. Eh, son otras cosas que podemos hacer, la R de rechazar, la segunda R cuando no podemos rechazar podemos igual reducir todo aquello que venga a nosotros y que no sea un residuo. No me quiero enrollar mucho, voy a seguir diciendo las R. La tercera R de reutilizar todo aquello que no podemos rechazar ni reducir. La cuarta R de reciclar, fíjate que está en cuarto lugar. Porque llega un punto en el que si hemos aplicado las tres primeras herbes, lo que nos queda para reciclar es muy poco y sí abarcable. Si todo el mundo eh, abortase su, su grano de arena. No digo que todo el mundo vaya a rechazar, reducir, reutilizar a un nivel mmm, extremo, digamos, por así decirlo. Pero si nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? de lo que al final ocurre, que es la problemática de que los vertederos están a tope, de que... La contaminación del aire está ahí también, y que hay más plástico, habrá más plásticos que, que peces en el mar en el 2050 si seguimos a este ritmo. Eh, y esto no lo digo yo, esto está dicho por organismos internacionales. Pues reciclar queda en el fondo lugar. Y, por último, rot, que es la palabra en inglesa, que viene a decir descomposición, descomponer, que o sea, compostar, ¿no?, todos los residuos orgánicos que, que vuelvan a ser un, un, una materia prima que pueda reutilizarse de nuevo o volver a la tierra, como a los campos de agrícolas, o a nuestras macetas, nuestros jardines, etc. Total, que cuando empecé esta aventura, madre mía, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis esto? Dime, que cero. ¿Verdad? ¿Por qué? Con tiempo. Porque supone un cambio en, eh, en los hábitos. Ahí ya está. La mayor dificultad que para mí tuvo fue el cambio de hábito también es cierto que quise abarcarlo todo en una semana, me agobí y dije madre mía, qué locura, yo no puedo hacer esto. No, relajo. Esto no es una cuestión de meter medio rodeada de residuos o de cosas que se usan y se tiran, sino de ir poco a poco cogiendo pequeños hábitos los que tú puedas permitirte también, yo por lo menos, eh... A ver... Hablando un algo. Por eso existir, vamos a generar residuos sí o sí. O sea que esto es una cosa de voy a llegar a cero que es como el objetivo al que tener, pero no es lo, lo realiza. El tiempo, consume pues, tiempo al principio cuando estás cambiando de hábito, sin embargo, al final, después de haber estado ya más de un año en esto, ya van a hacer dos, resulta que ahora tengo más tiempo para otra cosa, aunque no lo parezca. ¿Qué más pecado esto? Yo creo no que ya nos hemos llevado al colapso. Creo que no llegamos a tiempo. la de cambiar, Yo creo que no llegamos a tiempo. Yo también, <risa> ¿no? no, no. mientras um, Me gusta ser positiva y pensar que, que se puede. Um, y aportar mientras estemos aquí mi granito de arena, porque entonces aceleramos el que se acabe el mundo. ¿no? O sea, vamos a irnos todos de fiesta por ahí o a, a vivir hasta que no podamos más y deprecomernos de este no, de tema. Pero si estamos aquí por algo, si estamos aquí, por algo. no sé si... De, de todos los que somos aquí, eh, de los que estamos aquí, eh, vienen para la charla y los que están aquí porque han coincidido, pero los que han venido a esta charla es porque um, algo, sí, algo pensamos que podemos hacer. Por eso sí que merece la pena, um, yo no lo veo como esfuerzo, sino como probar a ver qué pasa. ¿no? como un reto personal, ¿no? Más sí, es que es retante y, además, engancha. Cuando hablo de esto y encuentro varias reacciones, como yo me no podría hacerlo o... ¿Un paso de hacerlo? pero el paso de hacerlo ya no Hombre, yo creo que en educación a lo mejor nunca me han dicho eso, pero tener, nada, me pasa, a hacer eso, no sé. Pero sí que es verdad que en, en sus cabezas pueden pensar me faltaba de mal de la cabeza o cómo voy a llegar a hacer eso, pues si, o yo cómo podría llegar a hacer eso imposible, inclusive humillada. Sin embargo, me encuentro otro tipo de reacciones como voy a empezar a hacer como tú, voy a empezar con, pues, llevándome el papel a la carnicería o a la pescadería para evitar el envase en el que viene normalmente. Si os dais cuenta, con, si lo utilizáis en casa, ¿cuál es el, la basura que se llena más? Para caso, la maría la maría. La, marina. la, marina. la sí. Y además, incluso que tenemos que tener dos papelecas de plástico muchas veces, ¿verdad? O cuatro, madre mía. Eso es el récord, ¿eh? Y la más pequeña es la, la de del orgánico. Sí. Si separamos bien, la más pequeña es la del orgánico. Sí porque mucha gente también mete al orgánico en eh, cosas que no corresponden al orgánico restos plástico. sí mm, sobre todo incluso no sé cristales rotos eh, cosas que no se saben dónde, dónde llevar o qué hacer con ellas eh, no me tengo que ver en el, el tema del reciclaje pero porque cuando surgen estos temas ¿Vosotros sabéis dónde llevar las cosas cuando no corresponden ni al del plástico, ni al del cartón, ni al orgánico, ni al vidrio? ¿Ay, qué bien? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo es fluviste. ¿Qué es lo que se ha ¿Qué es lo que se Entonces, como a un veniveo, podemos empezar a hacer fluvistes aquí, ¿eh? ¡Qué guay! ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de, de aquí la chica... el. el, el bueno, Yo sé que por ahí sí, por ahí sí, que va igual. En mi casa quedamos eh, con la secarada, pero por ejemplo vamos al mugre, la cena con los ríos. Y, y bueno, lo único que soy, o que no lleva plástico es lo que come, pero no que el burger, el Genera mucha contradicción porque realmente el plástico entra en todo y entra tanto de esta forma que tú puedes evitar muy poquito. Exacto. Eh, comentaba aquí en primera fila, ¿cómo te llamas? María. María, que es muy difícil porque el plástico está por todos lados. Claro. Es así. Pues sabéis que hay personas que. Mmm, tienen problemas con el plástico en, o sea, en su salud, Pero aquí, que, que no pueden tocar el plástico, no pueden estar rodeados del plástico porque les ocasiona un problema de hormonas o en la piel. Eh, estamos llegando a, a niveles insospechados con esto. O sea, el de que un bici, más plástico, que más. ¿Cómo creéis que eso se podría evitar? ¿Cómo creéis que se, que se podría Evitar que haya tanto plástico. desde una conciencia, pero aparte de la conciencia, en si de comprar la, la conciencia, compra Pues eh, creo que también hay unos intereses tan marcados, tan fuertes, que los gobiernos claudican. Yo creo que también ahí eh, tienen eh, que ver. No se educan a los niños de los detrás, que nos estamos educando. Si el plástico no es nocivo porque no es, y luego no se puede quitar por el medio, no se puede que de año, no no eduquemos a los niños en consumir cosas que van envueltas en plástico, pero claro, si las si sí. por el solito que vamos a aprender, el plástico es el primer primero que ¿Qué me dices? No hay ninguna solución. Sí. sí. A ver, está claro que tú hablas de los hábitos, ¿no? Y al final es elegir qué compras. Si compras una bolsa de madalena, no la compras con el vaso individual. Si puedes reutilizar potes, y irte al mercado y en vez de comprar las bolsas de judías, te llevas tu bolsa y te la rellenas. Son hábitos, es cambiar hábitos, pero. El kit de la cuestión es primero se recicla todo lo que se tendría que reciclar en las plantas de reciclaje, que esa es otra historia. Y, ¿Y, y si ya digo, Y luego, sí. ¿sí? No, no, hago, Está claro que puedes elegir qué comprar, pero es que hay cosas que te vienen por narices. Que es que no te queda más remedio. Dos pues cosas. Que yo, de todas maneras, cuando yo veo tu blog, que yo te sigo, yo veo las cosas que haces, es que un tiempo. Eh, A mí me encantaría. ¿tú? ¿La crema de dientes, por ejemplo? Ya, vale. ¿eh? Vale, dos cosas. Vale, dos cosas. Por un lado, no se recicla tanto como creemos, o, o pensamos, o nos hace creer, o según las estadísticas. Bueno, las estadísticas están ahí. Depende de que te consultemos pues serán más realistas o menos y se recicla ahora, no se recicla todo lo que vamos a reciclar es cierto y por un motivo porque no todos los materiales son reciclables el vidrio es 100% reciclable las latas también los plásticos es un poco problemático porque hay diferentes miles de tipos de plásticos y a la vez tantos tipos de plásticos hay algunos que sí que son reciclables otros se pueden y otros no que no, no se puede. Entonces, mmm, ante esto, y cuando queremos llevar a cabo el movimiento residuo cero, lo más difícil, aparte del cambio de acto, es buscar y encontrar el equilibrio. Es decir, ¿hasta qué punto estoy dispuesta a llegar? Eh, porque. Yo, por ejemplo, hay gente ¿eh? del de mundo de Hillowis que, que no usa ni champú, ¿eh? O sea, que, que, que está muy bien, que, que, pero yo no, yo no me veo sin usar champú, por ejemplo. Eh, pero sí que estoy dispuesta a hacer otros esfuerzos o, o a llevar a, a. a llegar a hábitos que, que son eh, te tienes que dedicar más tiempo, por ejemplo, ir a la compra. Pues en vez de ir a supermercado y comprar todo allí, pues voy a donde encuentro los productos a Granel. Um, ¿Le puedo dedicar? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Una lista de los sitios ver? Sí, ah, claro, claro, claro. Solo quiero decir una pregunta. Al dedicarle más tiempo a la que de no quiero dejar espacio para, para, para el otro que... Está, está. Eh, a ver, no me quiero liar, no me quiero... Informar. El tema de tiempo. Dedicarme más tiempo a la compra hace que coma incluso mejor, porque el hecho de comprar a granel hace que me vaya al mercado, a comprar productos más frescos, incluso ecológico enfermo menos, estoy más sana, compro menos medicamentos, voy menos al médico. También en la filosofía de cero se busca consumir con más responsabilidad aquello que sea maduradero, con unos materiales más nobles, se estropean menos. Eh, a la hora de regalar o de comprar regalos, ya compras menos regalos y si acaso invitas a alguien a, a, a una comida o le regalas alguna experiencia. Pues yo dedico ya un tiempo a comprar cercano a cero. Me refiero. O sea, yo ya no voy a comprar cada temporada ropa nueva. Porque si de la ropa que tengo y tengo suficiente para estar poniéndome algo durante todo el año. Eh... Digamos que al final el tiempo que dedicas a comprar en este tipo de sitios te ganas tiempo en, otros, en otras cosas. El tema de comprar tanto y a todo momento pensar qué necesito, qué tal, es una, una cosa a trabajar para si queremos llegar a ese, a ese, a ese residuo cero. ¿no? Es ya ponerte a otro nivel en el momento residuo cero, pero al final es eso. Es, yo siempre digo que el límite te lo pones tú en la mejora del medio ambiente. Con lo cual. Perdón. No, sí, eso es Eso, por ejemplo, de que, de que dices tú que, que tú mismo te puedes proponer tus metas. Sí, sí, sí. Ah, no sé qué. No sé qué. ¿Y quedo muy bien. Dale, dale, le pruebes ahora. ¿Le pruebes? Sí. sí. sí. Ahora. Okay. Bueno, lo que tú dices de que es eh, cuestión de lo que, sí, que tú te propongas es, que, eh, es proponértelo y hacerte lo no mismo. Yo, yo, por ejemplo, sobre este no tema ni he ni pensado, ni ni ni pensado ni en un seguimiento concreto, ¿no? O sea, eh, porque como es tan diverso todo, toda la cantidad de cosas que tendríamos que hacer, hábitos nuevos que tendríamos que, que, que hacer y que adoptar, que para no volverse loco habría que hacer como una especie de Excel, semanal, como tu calendario, y coger y empezar a decir bueno, hoy hoy voy a intentar hacer este, esto, esto, esto y esto, ¿no? Dos o tres cosas que, son que te parecen a ti, que es lo más importante, ¿no? Si a ti te funciona. No, yo todavía no lo he hecho, pero estoy pensando en, en hacer ese tipo de... como de algo que en vez de ser emocional y ponerse negativo con el tema este, que hay que ponerse matemático, o sea, como muy... Eh, como muy decir, vamos a ver qué podemos hacer exactamente. ¿no? Como muy. Eh, si me la palabra, la, pues la verdad, pues, wow, que quieres hacer una hoja de cálculo lo que Yo creo que cada uno encuentra su fórmula. Yo creo que cada uno debe encontrar su fórmula. Son muchas cosas. Por ejemplo, hoy he construido el coche para ir a la charla. Y entonces eso. Hasta este punto estoy ya pensando, estoy ya pensando en el día que no la voy a coger el coche. Por lo menos ya estoy pensando en que no quiero coger el coche. O sea que hay unos niveles de conciencia en cada uno como muy dispares, muy pero lo importante es que cada uno con, con muchas de las cosas de tu vida esté pensando en eso. Y estés intentando, eh, de alguna manera, eh, cambiar. Cambiar ese ámbito. Y, y también tiene mucho que ver la creatividad de cada uno, utilizar la creatividad. Cuando te viene un pensamiento, es que no se puede. Es que miro este envase de energía y a ver qué hago con él. Me gustaría transformarlo yo, pero a lo mejor hay algún momento en que tú le puedes alargar la vida a eso haciendo algo con el envase. Exacto. Mucha gente eh, se echa para atrás porque se ve abrumado y piensa que no va a poder conseguirlo. Sin embargo, puedes hacer pequeñas cosas. Es decir, no piensas en que no vas a buscar nunca el coche, sino pues puedes empezar por algo más pasivo. Como ir a. No me dijo a ti porque no, no es... O sea, esto le pasa a muchísima gente. Se puede empezar con llevar eso los de la propia bolsa entera al supermercado y si vamos subiendo pues no olvidarme por llevarme una botella de agua conmigo siempre un termo eh, una campingflora eh, Podemos seguir llevando a cabo esto, intentando conseguir productos a granel en el sitio donde vamos a comprar y no tiene por qué ser todo. O incluso que los envases, si compro con envases, normalmente pues a lo mejor el paquete más grande que tenga más producto porque va a ser menos envases que si compro varios pequeños, siempre yo los voy agotando. Ah, al final es adaptar lo que tú crees que puedes hacer sin agobios poco a poco y conforme vayas este, cogiendo este hábito, es conforme ya incluso dices, hostia, he conseguido Pues venga, tú puedo hacer ahora. O sea, es una una eh, En ese sentido, si vas un poco, poco a poco, es algo que, que te va motivando a seguir haciendo cosas. No sé si otra. Sí, voy a Voy. Ah, perdón, que ya la he visto antes. No te no pasa nada, sí, ahora te lo paso. Quería preguntarte, porque has dicho que no todos los plásticos se reciclan igual. Exacto. ¿Cuáles son los más difíciles de reciclar para cortarlos? Vale. Los más complicados de, de reciclar, o, o al menos los que más contaminan, eh, son los films transparentes, por ejemplo. Los... El Corexpan creo que también. Y todo lo plástico que son, de cables, como este, de tuberías, de todo esto, son lo más contaminantes. Eh, no soy una experta en plásticos, pero más o menos es la información que tengo. Y si hay alguien que sea más experto en plástico que yo y me estoy equivocando o puede aportar más, que lo diga, por favor. Porque es un tema investigado. También. El tetrabric. Los envases de los yogures. Los envases de los yogures. ¿Y lo que están por ejemplo, en la bolsa del pan, el trópico es el plástico del pan? El pan del Mercadona, el fin del de plástico que tiene para que tú veas el pan, eso también. No se recicla. Bueno, aprovechando que han dicho el pan de Mercadona, hay dos panaderos en Murcia que han tenido premio es de los 83 mejores panaderos de España de pan artesanal. Sí, uno es pan moreno, que son tres panaderías que hay aquí en Rusia, aquí, ¿no? hay aquí uno, sí. Y el otro está en la Alcaida, que se Ahí, llama... Sí, la Soledad. La Soledad, gracias. Es publicidad. <risa> Después, pues cuando, cuando dice eso de residuo cero al principio, como que parece, eh, de lo que es así, es fácil, ¿no? Porque realmente cuando voy a tirar algo a la basura, pues es simplemente no tirar, pero después te puedes a pensar un poco y dices, pues, pues realmente sí que es difícil, porque yo, por ejemplo, en, eh, desde pequeño siempre me han enseñado en la escuela a reciclar, hemos ido a la, nos llevan a la planta de reciclaje y todo eso, pero. Eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de cosas, cuando tú empezaste a todo esto de Residuo Cero, qué tipo de hábitos eran los que más te chirrían, te, te chirriaban, o... Por ejemplo, cuando, cuando estabas en China, que ahí no hay, a lo mejor no hay tanta conciencia de reciclaje, ¿qué tipo de hábitos son aquellos que se pueden eliminar y que todos tenemos diariamente? Eh, todo lo que sea de usar y tirar, me refiero, o sea, todo se puede usar pero me refiero a esos que tienen una vida útil muy corta. ¿La va ¿Alguien aquí está viendo alguna bebida con pajita? Uy, sí, ya lo he bebido. Pues, por pero puede a por ti. La pajita de plástico. Se ha ido, se ha ido. Ya no está. Ah, bueno. No la pajita, pero se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Ah, Está por ahí? Todo eso decís. La pajita de plástico. La pones en la bebida, la usas un momento y va a la basura. Y creo que no se lo indica además. Y luego en los orificios nasales de las tortugas. En los orificios nasales de las tortugas, entre otros. Entre otros destinos que puede tener eso. Y algo que hay también que a mí me preocupa son las toallitas que ahora mismo se gastan tanto, sea, las toallitas para acelerar y todo eso. Me parece que hay algo a tener muy en cuenta, porque está muy extendido, cualquier casa de las hay toallitas, y se usan para niños, para adultos, para todo. ¿Qué pasa con las toallitas? con las toallitas... ¿Qué, ¿Qué quiere beber? Ah, gracias. Pues, como te una caña, una caña, ¿no? Gracias. ¿Las toallitas del VC, te refieres? Sí, todas las toallitas de, de limpiarse, todo el tipo de toallitas. Vale, que te, no, eh, es que precisamente redacté un, un artículo para el mundo sobre las toallitas del VC porque tienen ese nombre en el base, pero no deberían de tirarse el VC, sino que se ponen en el VC porque se pone que están en el giro de todo. Pero la gente lo tira al base. Hay un montón de problemas con, con eso porque colapsan las tuberías. ¿Dónde las hechas? ¿A los platillos? Yo no uso toallitas de estas. Eh, si necesito mm, lavarme con alguna toalla, o sea, a lo mejor o, o un paño, o mira, por ejemplo, la, los discos de algodón estos, en vez de usar discos de algodón de usar y tirar, que es un uso y lo tiro, uso toallitas de algodón, de tela de algodón, que existen actualmente y las he hecho lavar con la colada con la. Pero para los niños, tienes un niño y los...? Como como yo lo veo. Claro, bueno, para los niños... Yo todavía no, no tengo niños, pero... Oh, eso es, es complicado, porque los pañales, por ejemplo... Claro, eso va sí, igual. ¿Sabéis que existen pañales de tela? Sí. Sí. sabes lo que te ha gustado? Ya, por eso el claro, claro. por eso... ¡Ese es mi niño! Sí, aquí podemos empezar, o sea, cualquier cosa de usar excepto... Las lentillas, de hecho no he conocido yo alternativa con las gafas. Pero a la persona que usa lencillas, muchísimas gracias. Lo voy dejando yo Las lencillas es eh, para la persona que, que no pueda o no quiere usar gafas. es... La única que no encuentro yo, alternativa, recibo cero para eso. Muchas gracias. Bueno, si Pero decidme cosas que se os ocurran. De usar que... No La de que está La cantidad de que está generando con las cáscaras de café, que nos han hecho dependientes, nos han creado eh, la necesidad de consumir ese tipo de café, rapidito, sencillo, y la, la cantidad, la cifra que, que te dejaba, te decía, más mía, que cantidad de residuos, de, de cárcelas se están generando ¿Sabes que en Palma de Mallorca lo han prohibido? En Palma de Mallorca han prohibido las cápsulas de café. Yo no las cuento, las Pero hay alternativas a eso. El café, ¿eh? ¿Sabéis que han sacado cápsulas de acero inoxidable para que puedas meter el café y usarlo en la máquina de café en el precio? perfecto. ¿Y dónde lo vendes? En Amazon. ¿En Internet? ¿En Internet la encuentras? Eh... ¿Sí? ¿Ahora ellos lo tienen detenimiento? No, no, no. Vale. <risa> bueno, si tienes se no ha la... La... <risa> <que> la... <risa> la. Digo... Lo digo porque... Si tú no compras en internet, bueno, te puedes pedir sí, sí, a alguien en sí, sí. el Bueno, no, pero ¿qué hay alternativas ¿Qué que es? se encuentran? De hecho, por ahí preguntaba hasta la ¿Vale? amiga. Por ahí, la este caso. <risa> ¿Alguien iba a decir algo pues, de uso no? No, pero era lo mismo que ella, Ah, era lo mismo. No, ah, vale. ¿Qué más cosas se os ocurren de usar Que Que veáis como Dios, esto es imposible, no podrían nunca. Ah, bueno a mí se me ocurre con por ejemplo, pero ahí en mi límite también está ahí. Claro, ¿El qué? No, no, no. Los tampones que va, hay una alternativa buenísima y también porque. Sí. Que encima empecé a usarla por ahorro más no, que por, por ecologismo, antes de empezar el, el residuo de cero, la copa menstrual. Estamos hablando de la copa menstrual, que la conoceréis sé, o oh, habréis oído hablar de ella. ¿Dónde se puede? En las farmacias, en todas las farmacias. que tiene silicona, que es un material que no contamina, que se puede reciclar que más eso ocurre para una no, pueden de eso he visto por ahí he visto por ahí que sí que hay de silicona que han hecho ahora para los oídos de palillo para los oídos de... y, sí, y igualmente se ¿sí? no, gusta Actual, no sé, ver, esto es muy personal, ¿eh? ya, cada uno que haga lo que quiera, pero que hay alternativas, o sea, si no te lo, con un bastoncillo, pues, siempre puede... Pero si los otros no te dicen que no se te ocurra meterte un bastoncillo ver, en el oído, ¿sí? además ¿sí? eso, a ver, sí, que meten la nocera, que salgo y bueno, Si te quiera tapones. Por ahí había alguna... A ver, la alternativa de lo que voy a decir es obvia, pero estamos tan preparados a hacerlo de esta manera, que parece bien que raro, hacerlo de otra, que es papel higiénico es <risa> que justo el papel higiénico vale. el papel higiénico era de que estaba pensando eh, del papel higiénico sé que hay gente que que lo que hace es meter por la La bomba, a a Pero ahí está mi límite. Yo sigo usando papel higiénico. Lo que, lo que pasa es que busco a lo mejor el papel higiénico que es de papel, de, eh, que no es este blanco, que. Nosotros hay que, para que el papel sea blanco, ponen eh, producto químico eh, sintético. O sea, que al final yo, pues intentando lo más natural posible, digo, bueno, pues yo a lo mejor esto no llevo, no sé si llega a llegar algún día, pero compro este papel higiénico que es respetuoso, lo que lo es un papel respetuoso con el medio ambiente que es blanco, etc. O sea, al final es como buscar tu Exacto. Exacto, hay algunos que son reciclados. Pero el problema tuve, bueno, de los reciclados, yo estuve en la fundación de hacer residuos. El problema de los reciclados es que la mayoría de los que compras los A ver, los me co me que no, ¿no? ¿Sí? ¿A ver, calero, por favor? lo venden en hogar. Lo venden en en plástico. En plástico, sí. Entonces, es el, el, yo en este momento uso un video y luego me sé. Mira, ah sí, gastas agua, pero si ves eh, la cantidad de agua y la tala de árboles con los papel es muchísimo, muchísimo más de lo que Exacto. tú haces en el mundo. Yo uso ideal y, y me seco con, con no, con camisetas del bolón. las corto, entonces tengo ahí varias, me seco y la tienes que Qué bien. Y el plástico anterior que estamos hablando, en eh, comparación de los niños y las latas, se puede reciclar muchísimas veces, se les puede dar vida. Mientras que el plástico tiene un eh, número limitado. Llega un momento que ya no se puede utilizar, por mucho que se resiste. Eso es verdad, tiene como un número limitado de reciclables. El papel creo que también, ¿verdad? Hay un número limitado de veces que se puede reciclar de reciclar. ¿Y con las ropas? ¿La ropa se dice son ropas? Es una palabra Ah, es una, ¿Es una la de hecho la, la, la, la ropa… ropa. Ahora mismo con la ropa… Estoy eh, perdón, perdón, perdón. Ah, mira. Sí, Yo estoy en una asociación donde se ha reciclado. Uno de los aspectos de esta cerveza, una de las vertientes que viene es precisamente la medioambiental. entonces, eh, el reciclaje de todo. Y ahora mismo hay un problema con las ropas, increíble. O sea, no podemos abarcar la cantidad de ropa que nos lleva. Porque las ropas tienen unos precios tiraos, tirado, no, no, no, no. entonces esas ropas están hechas con unos materiales que si práctico es, la es? ¿Es política. Más tinte, más variedades. ¿Qué pasa con la ropa? Es un tema como que está ahí y que, bueno, yo voy al mercado, yo voy a la tienda, no sé qué, compro ropa barata. De tendrás que claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Yo sabiendo esto. Y dentro del estilo de vida que sigo cero, eh, me replanteé eh, cómo consumir la ropa, ¿no? Y en ese replanteamiento, en esa reflexión, dije, a ver, ¿cuántas veces voy yo a comprar una prenda nueva? Bueno, empecé a dejar de comprar uh, con frecuencia, que al, al final la frecuencia estándar, yo creo que es como cada temporada, ¿no? Eh, cuando me veía falta de dinero, digo, bueno, pues no voy a comprar lo me trae esto, me trae lo otro, o para qué comprar esto, a lo mejor te iba a hacer un viaje, etcétera. Pero bueno, hay gente que compra no solo cada temporada, sino además con mucha frecuencia. Que claro. eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora bien, ¿de dónde se viene la ropa? De la ¿Estamos? ¿De la la industria textil es la segunda más contaminante del mundo y la primera en donde más injusticias laborales se producen, a nivel mundial, no en España, a nivel mundial. el también? La segunda industria más contaminante. ¿Y la Tengo duda de si es de la industria tánica o de la emisión de... de los coches. La gánica. Pero, vamos, esos free esos hay más o menos. el domingo ponen un programa? El domingo ponen un programa. ¿De qué? De industria gánica, wow Pero bueno, con el doble de... Yo, eh, me gusta que eh, aquí, igual en el curso, curso pegano, yo, no, yo no soy ni en ni no en En lo, que tú, en lo que tú, al final, todos tenemos como nuestra alimentación más mental que otra cosa. Y yo sí que he reducido muchísimo el consumo de carne. Cada vez que voy a casa de mi, de mi suegra, que por ahí también sigo, que me irá, y tiene un plato con carne, le digo, por favor, no espuma la carne, por favor. Y me tiene ya una manía, seguro, que... ¿Cómo carne nada más una vez a la semana? Y busco que sea ecológico porque por lo menos me calma la conciencia que por lo menos el animal ha sido mejor tratado que, que si la compro en otro sitio, en fin. Son aspectos... debía ser una caña de... ¿Habéis que una caña de vegetarianismo o de veganismo? ¿O no? La próxima. Ahí hay una cinta que tiene mucho que decir. Ahí también. Sí, sí. Pero bueno, digamos que yo no sé si alguien ya sería vegetariana o vegana, pero desde cuando pienso. Estamos ya entrando en Yo tengo una pregunta. Si has dicho que el fin es lo que más cuesta reciclar, si el fin es lo que más cuesta reciclar, el papel animal eh, no debemos de usarlo, ¿con qué edad, la sopa que no se toma bien por la tarde. Hay un tape, ya, es que flima como yo todavía. Ya, pero tienes cambiarlo todo y por qué no pegar todo. ¿Conoces el papel encerado o como paño encerado? es un paño ¿Es ¿Es ¿Es ¿Es que está encerado? No sé si existen ceras que no, que no vengan de, de la cera de abeja. Creo que sí, de la cera de árbol, no sé. Pero bueno, lo digo por si hay en vegetariana, porque la de, de la cera de abeja, pues bueno. Eh, pero hay paños encerados que puedes eh, cubrir y el bol, por ejemplo, de la sopa y conservarlo así. Eh, Zero Waste, hay un grupo en Facebook que se llama Zero Waste España. También hay uno de Murcia, se llama Zero Waste Murcia, que la, que la que lo veo está por aquí. Yo creo que es de España, pero la de Murcia está por ahí también. Si quieres salir y saludar. ¿No quieres saludar? No, vale, pues ya acá. Aquí, por pues a ver. Entonces, eh. eh tanto el Ciro Wis de España como el Ciro Wis Murcia, el Ciro Wis Murcia es más local, pero en el Ciro Wis de España hay muchísima gente que pone una información para resolver cualquier tipo de duda de alternativa a residuo cero, que si os ha intrigado y queréis aportar vuestro granito de arena y ver si soy capaz de que hay que tener... Hay que tener certeza, ¿eh? ¿Eh? Es un reto, pero es muy bonito también a la vez. ¿Y cómo le llaman los bocadillos, Ahora que diciendo, Pues fíjate, fíjate me... los bocadillos de los niños, para sí. y eh, Un momento, termino esto. En este grupo eh, fue donde descubrí, lo de la, en, la el paño de encerados, ¿sabes? Que mmm, si te metes al grupo, si no me preguntas y si te vas o entaces. Eh, el bocadillo, hay también cortabocadillos para, para los bocadillos, para no estar usando solamente el papel niño o el, la semilla y tal, que... De hecho, una empresa me contactó para sacar un calillos en el blog y, y me lo envió y todavía no lo he sacado. ¿De qué material? Pero, claro, ahí está. Tuve unas grandes dudas de si sacarlo o no por el material del calillos Porque en este caso, este era el 50 el 50 de 50% poliéster y 50% de algodón ecológico. Y al final lo, lo recibí, lo voy a sacar, ¿eh? No, pero si cuando me vienen cosas así, no las saco al momento porque no me lo exigen, pero lo sacaré. Y esto lo al final accedí porque siempre que estoy diciendo, siempre estoy que del límite la mejora de medio ambiente te lo pones tú, entonces ¿quién soy yo para para, para quiero decir? Yo porque soy tú. Pero, ¿por qué no ofrecer alternativas? que a lo mejor a una persona le valga que a lo mejor a mí no me vale, pero si a esa persona sí le vale ofrecerla para que descubra un, un material o, o un utensilio o algo que le pueda valer para sustituir algo más dañino. Claro. Que luego al final, a ver el de carbono de cada cosa también tiene su buen trinco, ¿eh? Pero al final sí, por eso, fíjate, porque se trata de, de que cada uno que su equilibrio y si yo estoy hablando de esto y, y estoy fomentando y me fomentarlo, si me muevo en la posición extrema del asunto, dejo fuera muchísima gente que a lo mejor estaría dispuesta a aportar su granito de arena con un pequeño cambio y, no, y, y, y, y, y si no lo ofrezco, a lo mejor esa persona pues dice pues yo no voy a llegar a ese nivel, yo no voy a dar eh, el torneo del viejo. ¿También se puede utilizar la bolsa de tela para los bocadillos? Sí, ¿Todavía? ¿Todo sí. ¿todo todavía? Siempre sí. Siempre hay alternativas. Siempre ¿Sí? hay alternativas. Pues, ah, perdón, una bolsa de tela. O sea, una servilleta un, de tela o algo así que pueda ser el momento. La cosa es que, como si los bocadillos sueltan alguna mancha de algo, en el sol o tal, pues o en la mayonesa, lo que sea, eh, se, se mancha la tela. No, con, el tema... con el tema de ti, creo que deberíamos concienciarnos no, en vez de tanto el tema de alquilar la copa. En alquilarla o pasar la gente. Conozco un sitio para alquilar vestidos para eventos de boda o de comunión en Murcia, que me encanta, que que lo diga. Se llama Rental Mode. Es una franquicia de Barcelona y está en la calle... Justo gracias. Está en la y a mí me da... Va... Por 60 euros tienes el club completo, madre mía, me a volver a <risa> <risa> No a borrar comisión. Esto que dices de alquiler de ropa, pues, para este tipo de eventos es súper útil, porque ¿quién no se gasta al final el vestido tal y se ponen una o dos veces? Luego, también hay opciones de ropa de segunda mano para alargar la vida útil del producto, de, en este caso de la ropa, que no tienes que comprarte una nueva prenda. Al final, es que tú fijas la tontería, pero no sabemos el poder que tenemos. Cuando tomamos decisiones, es que no lo sabemos. Yo no sabía todo año, ¿vale? No voy aquí a ponerme a a porque no soy la primera que no lo hacía. Pero tenemos un poder de, de decisión, de, de decirle a la empresa no te compro, porque haces esto, lo otro y lo otro, voy a comprar a este, que me gusta cómo hace las cosas y cómo no producir como tal. Que si pusiésemos que si 50% nos pusiésemos a pensar en esto y a empezar a elegir aquellos aquellas empresas, aquellos proyectos que funcionan como quisiéramos que funcionase el mundo. ¿No creen que cambiarían las cosas un poquito? Que las empresas multinacionales verían lo que está pasando y empezarían a cambiar también sus hábitos y sus tal para no perder dinero o para no tal. O sea, al final podemos hacer que las cosas cambien si decidimos al mejor postor desde nuestro punto de vista, desde nuestra ética, desde nuestra moral, desde nuestra... Desde cómo queremos ver que sucedan las cosas en el mundo. No tenemos que esperar a que venga nadie. A que un cambiar las cosas. Tenemos que ser nosotros el cambio. Sí, eh, eh, ha salido un Ahí está. No soy nada. No soy nada. Bueno, hablo, hablo, pues, ¿tale? ya está. Ya está. Eh... Acude bien es fenomenal, lo que acabas de comentar. ¿Pero fenomenal porque, dentro de Regenera, quería comentar, estaba esperando el momento cuando lo comentaba. Tenemos dentro de nuestra página web, tenemos un apartado, que es de consumo responsable. Entonces, estamos tratando de hacer, está todavía en construcción, ya tenemos bastantes cosas avanzadas, pero no estamos teniendo, tenemos un listado de empresas que nosotros hemos ido seleccionando, que entendemos que cumplen con algunos criterios de un modelo económico que desarrollamos que la comunidad es la economía bien común, que trabaja sobre todo con valores, pero evidentemente totalmente relacionado con todo lo que estás comentando. Entonces, estamos haciendo ese listado de empresas para lo justo lo que acabas de decir es de decir, para que el poder que tenemos nosotros con cada acto de compra que hagamos, elijamos en dónde comprar. Entonces, en esa página web tenéis 16 ámbitos: alimentación, ropa, higiene, hay un montón de cosas. Como digo, está todavía porque eso es, eso no es infinito, no se termina nunca de, de, de, de, de. infinito, pero ya la por ejemplo, el tema que estáis comentando de Europa, pues, hay empresas de ropa de segunda mano, de ropa reciclada, ropa ecológica. Pues simplemente invitaros a que entréis en la página web, en la pestaña de consumo responsable y que consultéis por lo menos las empresas que ya tenemos eh, seleccionadas para hacer ese cambio, que sí podemos hacer con nosotros, de nosotros que, y que como dice ya hay un paso en el cuerpo. Has dicho la palabra, juzgar. ¿cómo haces para no ser extremista? Y no juzgar, a mí me cuesta, me cuesta. y no juzgarme a mí cuando hago, aparte siento decir, obviamente como yo no soy española, me eh, cuesta mucho, y en España, y he vivido en España, y estado en otros países, y en España y en Italia, el consumo es exagerado, o sea, me, me sorprendo, ¿Cómo haces para no juzgar? Porque a mí me cuesta bastante. ¿Tú eres creyente en o conversa? Tengo la suerte que mi madre me ha juzgado mucho, muchas cosas. Luego, bueno, viajaron cuando llegué, bueno, llegué a Europa. Y lógicamente, aparte, a veces he sufrido racismo y aparte, porque es mucho raro, pues, Trata uno de, de mezclarse con la cultura, de aprender y luego me di cuenta que, que no quería eso. O sea que siempre, cabeza, siempre... Mi pregunta venía porque siempre has eh, tenido esa... Um, un poco de experiencia y ahora vale. bastante más. Con la naturaleza, vale. soy la crónoma, sí. mmm, estudio cosas de mi amistad, entonces vale. ves los animales sufriendo, con los plásticos... Te pregunto esto porque, a ver, yo vengo de, de no haber sido consciente, o bueno, o, era, o tenía nivel de consciencia. Yo creo que estos son niveles de conciencia Hay gente que a lo mejor es, es consciente con otras temáticas. Eh, pero bueno, la importante es esta, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la importante es la de preservar lo que tenemos. Porque nos estamos cargando el planeta. Eh, cuando yo decidí dar un paso más allá y más pas, pasos y más pasos lo decidí yo a mí nadie me lo dijo desde el punto de vista de que siempre te encuentras a alguien que puede jugarte por ello no eh, y no lo y no a alguien por algo de, en, ese, en, en cualquier aspecto solo Implica que te frustres, que se frustre uno mismo. A mí, a ver, yo he tenido épocas también de. ¿Sabes? De. Tiantado. Esto está están Estamos más, mal. Bueno, a ver. Pero no. luego, reflexionas y dices. El cambio no está en. O sea, yo no puedo cambiar a esta persona. Yo lo único que puedo hacer es aportar mi granito de avena. Y puedo aportar mi técnica de nada no solo con lo que hago yo, sino que también puedo intentar, eh, con esta charla, por ejemplo, hacer pensar a la otra persona sobre si… O, o darle una información y decirle que se puede, y motivarle a hacerlo, que además tiene sus ventajas, que tiene su eh, satisfacción personal, porque yo cuando empecé fue pues, me un medio medioambiental, pero luego también tiene una satisfacción personal. Hay que aprender a vivir con todo, porque la única forma de que tú tienes de poder influenciar sobre alguien, al final, es desde un ejemplo. Desde un ejemplo, desde tu ejemplo, si tú invitas a otra persona, a tu casa, a que te vea simplemente cómo vives, qué haces, que te ve feliz, que te ve eh, motivada por ello, que te ve eso. Ahí es cuando la otra persona dice, hostia. Y si, porque pasa mucho que, mira, yo, fíjate eh, voy a contar esto porque pasa en, en, en el grupo de Cirovis España, de Facebook. A ver, como digo esto? Siendo eh, para, toda la, para todos los públicos. Me encuentro con comentarios de. Mucha, la mayoría de los comentarios negativos que, que veo son de gente que, que ve a lo mejor algo que no le gusta. Pongamos el ejemplo del vegetarianismo y del veganismo, ¿vale? Que sube a jugarle carne con el pescado, con la leche, con. Y salta y se revela ¿no? y dice. Esto, si es decir, un discípulo para el medio ambiente todo el mundo debería aceptar, etcétera. Es decir, ¿qué consigue una persona criticando y juzgando eh, que, que otra persona haga algo en contra de sus ideales y en contra de sus principios? A mí, personalmente, si alguien me juzga o me critica por lo que hago, Sí, y a lo mejor lo hago de forma inconsciente porque he aprendido y nacido con ello y, y no soy consciente de lo que hay detrás. Lo primero que me produce el rechazo. Porque si tú, quieres, tú eres vegano por condición y, y te gustaría fomentar el veganismo, o si tú eres tiro waste, es por condición y quieres fomentar el, el tiro waste, eh. Tienes que hacerlo atractivo, tienes que hacerlo, o sea, y no, yo no estoy vendiendo moto ni nada, yo estoy siendo sincera con vosotros, o sea, pero, pero tienes que, si quieres de verdad aumentarlo, no, no, puedes ponerte en el punto de vista de del de prejuicio y de lo que estás haciendo mal. Yo <risa> no, también te añadiría <risa> es tu nombre. Muchas gracias. Cuando nosotros creamos regenera, la realidad es regenera consciencia de cambio. Y hace seis años, hace siete, cuando empezamos a juntarnos, teníamos rabia. Rabia contra los gobernantes, el poder económico, rabia contra la contaminación de la naturaleza, rabia cuando habéis hablado de ropa, yo estaba en la entonces yo sé. Muchas cosas, ¿no? Entonces, pues cada uno viene de una etapa, de un momento, de una madurez, de un criterio. Y para nosotros, para regenerar, hay dos principios fundamentales. Primero, cambia tú. Y cambiando tú, podrás cambiar la sociedad o el mundo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Yo tengo que sentir bien. Hay un proverbio americano que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, Haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo, que es nuestro problema, que lo hemos incorporado. Y aquí estamos. Entonces, yo... Te puedo decir, bueno yo hace 20 años? ¿Qué hacía? No te lo cuento. ¿Y hace 15? lo bueno, pues tampoco. Te sientes orgulloso, ¿no? Yo era fruto de esa etapa de mi vida. Fruto de cómo pensaba, de cómo creía, de mis valores de entonces. En la vida que estamos aquí, 20, 30, 40 personas que estamos, Comprendiendo, escuchando, preguntando, nos llevamos una conciencia más, más firme. Esto es un camino en el que. ¿Qué no.? sé. Sí. Vale. Que yo creo que al final sufre más la persona que está pensando qué mal le está haciendo el otro, y la otra persona no piensa que está haciendo nada mal, que, que si lo aceptas y sabes vivir con ello y. Piensas, yo estoy que haciendo lo que creo y lo que quiero. Y soy feliz con ello. ¿Qué es aquí? Y además, es que tienen un efecto contagioso. Es que son todo ventajas. ¿En serio? El problema que yo veo ahí es cuando hay cosas graves y no puedo hacer nada. O sea, yo, yo por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, vengo de, del mundo de la vela, del mar, y he estado trabajando estos últimos años en ciertos barcos, entonces un, una zona muy elitista. Tú no puedes luchar contra ella en el momento que abre esta zona. Y yo he visto cosas de decir, ¿Tiene no puedes vaciar no. ¿Eh? una sentina, un barco en un Tirar una sentina es el fondo del barco para tirar 40 litros de gasolina Y la solución es que salga el jefe de máquina con un bot de, de jabón y lo tire por la borda para taparlo porque es como que lo que en realidad estás tirando jabón y gasol no puedes decir nada porque tienes un contrato que no se te permite hablar no se te permite decir nada y eso lo ves y no puedes juzgar a esa persona y luego ves el mundo que ellos tienen y la forma de vida que ellos tienen y él da igual que tú de ejemplo, da igual al contrario, te rechazan o te critican Ahí viene estómago bueno, es que me, me ha acordado de un libro, ¿cómo se llamaba? Este de un, un no sé, era un, no sé si era un periodista o alguien que se infiltra en, en un grupo de skinheads y escribe que sobre ellos. O sea, son barbaridades que la persona ve, está dentro de ellos, de ese mundo, y luego le dado un libro y lo muestra al mundo. No sé si me entiendes. Sí. El problema es cuando te encuentro en una situación así y es tu situación. Es decir, que yo ahora, por ejemplo, he podido cambiar. Pero en aquel momento no era por eso o nada. Entonces tienes que pasar por ahí. Entonces ahí, en esos aspectos, ahí no, se, no sabría qué hacer. Qué hacer. Luz, hay que actuar no, como infiltrado no, no con... y... Quiero decir, hay situaciones, por supuesto. Y tú no puedes actuar de la misma forma en cualquier situación. O sea, puedes, sí puedes hacerlo, pero te, las consecuencias son las que son. Y hay que tener estómago, sí. Pero al final todo eso sirve para poder el día de mañana, en ese momento a lo mejor no, pero poder denunciarlo el día de mañana, ¿sabes? Cuando ya no... entonces la vida en que uno se implica, se puede conseguir muchas cosas. Yo hablo de mi experiencia en un colegio y por ejemplo hemos conseguido que los niños se impliquen en hacer una escuela, un centro educativo que sea respetuoso eh, de del medio ambiente. No, no, no hemos hecho un colegio um, que, que abarque todos los aspectos del medio ambiente, pero sí los niños han empezado a tomar conscientes de ese problema y ellos van haciendo pequeñas cosas desde un sitio pequeño como desde sea, colegio que va cambiando el mundo. Los niños de quinto o de sexto, por ejemplo, se encargan de convencer o de explicar o de concienciar a los más pequeños de que tienen se que separar la basura, o de que tienen que hacer compost, o de que pueden hacer jabón a partir del aceite usado, o que pueden hacer eh, productos para la salud como el alcohol de romero o aceite de romero, de lo que se tiene en el curso, o sea, muchas cosas y a veces van a hacer más cosas ...es la vida que se quiere hacer y se enseña a uno a hacerlo. Entonces, lo importante, yo soy optimista y creo que se puede cambiar esto, es tanto lo más pequeño, porque realmente tiene sí, mucho que decir y mucho que hacer los niños. Y además se van a encontrar con un panorama de privas. No, lo digo porque si, si seguimos a este nivel de, de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de, de mirar para otro lado, de, de seguir actuando como, como nos dé la gana, yo no auguro un futuro muy positivo. No, no. ¿Eh? Entonces, nos vamos a encontrar mmm, con el problema eh, si no empezamos a actuar ya desde alguna... Iniciativa, perspectiva, medioambiental y, y siempre social. Bueno, pues un poco, puedo decir que en muchos casos los padres... Conmigo, conmigo, conmigo. No, porque los tenía que iba a decir. Ah, perdón. En muchos casos, los padres ido a verme a decirme que ¿qué pasa? Que el hijo no le deja mezclar la basura, que <risa> paran a todo, que problema hay problema <risa> ahí. Deberían es <risa> o sea, con eh, aprender a esos a padres de los niños también, claro, no, claro O sea eso que tiene que aprender claro. Los niños tienen que aprender muchas cosas, pero los padres sí, muchas veces también tienen que aprender. Yo cuando en hogar, pero... Y el proyecto de los 13 años es, pues la verdad, lo que van a aprender en la escuela a Gracias, gracias. Lo que por ejemplo decía aquí antes... O Espera que dije por ahí ahí. Hay... Ah, vale. Eh. Eh, vale. yo quería decir una cosa a mí ahora, pero no he podido conseguir el micrófono, así que voy bien un poco tarde. Eh. Lo que quería decir es que sí, que sí que hay muchas críticas a veces en el movimiento Zero Voice, a veces por parte de veganos o de pero también entiendo a la chica esa que lo ha dicho que a veces es difícil no jugar. juzgar, y yo entiendo que hay gente que a lo mejor no sea consciente del maltrato de animal que hay y todo eso. Pero al margen de eso, el consumo animal tiene una cara oculta que también es todo lo que provoca el medio ambiente, que es lo que más contamina el ámbito del mundo, es lo que más agua gasta, porque gasta muchísima más agua que cualquier envase o que cualquier mm, material. Y a lo mejor pues luego hay veces que ves como. ¿Cómo puedes ahorrar algo en la ducha o escucharte yeah. menos? Y luego decirles, sí, vale, es que una hamburguesa equivale a 48 duchas, ¿sabes? Entonces, claro, tú piensas en las cosas y dices, algo aquí que a lo mejor es desconocimiento, y a lo mejor debería decirse de otra manera, pero que se gastan muchos recursos con el sistema cárnico, se consume mucha carne, eh, la leche y todo eso también es algo, porque se mantienen muchos animales que consumen recursos, entonces creo que también hay que abrir un poquito los ojos, no ya solo por el sufrimiento animal, que para mí es importante, sino si estás hablando de ahorrar agua, pues saber lo que supone y qué de este y también de recursos de alimentos y todo eso. Eso es importante. Pero no como crítica de ir a la casa, sino que. Eh... No, ¿sabes lo que pasa, Lucía? Y esto que tenéis punto también, que vivimos en una cultura, aquí en España, en la cual eh, lo de la basura y los residuos se ve como muy lógico, pero lo de la carne, ¿cómo me va a quitar a mi ¿Sabes? Ya, lo que, es que, sí, no, que no había visto era la, la otra cara, o sea, yo lo no veo más por el, por el maltrato animal y no por lo que pueda contaminar o por el agua que pueda consumir. O... También, es que además sí, que que es un sujeto que. Sí, con la chico también. Sí, con sí, chico bueno, sí, bueno, hay un documental que se llama corrupción y que es muy bueno y habla sobre. Sobre los recursos que consumen las cosas. Co inspira sí. como la inspiración de las babas, Así, co, co, que es baba, co así. Pues yo es que te quería volver a la parte que, que, que acabas tratando antes de. digamos, a, a lo práctico. práctico porque ya. Ya hemos tratado el tema. Si lo dije, tengo me salta una duda cuando hablamos de la, del residuo cero y que he oído gente también bueno, preguntarse, ¿no? Por ejemplo, lo más básico para el residuo cero siempre es pues, reutilizar el tema de los envases, reutilizar cualquier tipo de envase. Eh, el plástico del mercadillo, el tablet que no vamos a coger, todo eso lo va a sustituir por. Coer servilletas que no vas a usar supongo y vas a usar servilletas de tela o un bocadillo, una bolsa para el bocadillo de tela eh, tapas que voy a usar para el bocadillo todo eso después mmm, tiene la mi pregunta es la huella ecológica de, de, de lavar todo eso el agua el detergente o sea, ¿Cuál es el equilibrio entre una cosa y otra? Eh, porque parece que si no tira la bolsa y fija el tupper, contaminando el río y si no... ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo equilibramos eso para saber que estamos haciendo lo más correcto? O, o no tenemos que olvidar y lo más correcto siempre es ¿eh? el residuo cero. Mejor el gastar medio litro de agua y un poco de, de gente no tiene digamos, importancia no, no sé cómo, cómo, cómo equilibras eso, cómo lo decides. Antes de contestar, ahí están más preguntas, lo digo porque nos quedan cinco minutos, ¿no? Sí, está chicas. No No, no, es no por hacerla ya, es para saber cuántas preguntas quedan. ¿Una? Una más después de esta. Ivana, ¿tú vale, contesto, contesto primero y luego vale. preguntas. Vale. ¿Sabéis qué? Me gustaría saber rápidamente. Pero cuando veo que hay islas de plástico más grandes que el continente europeo pulmando por ahí, por los océanos, a mí me gusta un poco bucear, no sé. Pero eh, digamos que la basura es muy visible. Es decir, cuando tú vas a un vertedero o cuando ves eh, estas islas del plástico, que hay vídeos en internet, cuando queréis podéis verlo, y no me trata tampoco ese. O sea, yo no ya, después de haber en la otra punta del mundo. Eh, y a veces, supuestamente el área paradisíaca bueno, que siguen siendo paradisíacas pues, eh, está muy bien pero ver plásticos hasta en, esa, en esas islas perdidas que no hay construcciones y la población es humilde y etcétera, etcétera es cuando te toca moral ¿no, y dices, esto esto es físico, además es contaminante viene del petróleo en, en, en el caso del plástico eh, tiene muchísimas eh, eh, vertientes, ¿no? al final el tema de los residuos eh, no es ni mucho menos el, el mayor problema contaminante a nivel mundial sin embargo es algo que se puede empezar a hacer y con el tema en comparación del consumo de agua me preguntaban lo mismo por ejemplo cuando uso las toallitas de algodón estas para desmaquillarte y todo eso pero yo soy consumo de agua ¿verdad? bueno, pero es que yo lo meto en la colada y lo del tape, pero cuántas veces usa el tape o eh, cuánta agua aplicas porque mmm, puedes usar agua y agua, ¿no? En lavavajillas es digamos, eh, vamos ahorras más agua usando en lavavajillas que freando eh, a mano. No, no, es cierto. O sea, depende también del agua que usas para fregar, si eres que usas gota, gota y tal, ¿vale? Pero en general, el villas es, es, es un ahorro económico importante, no, ahorro de agua importante además de energías. Energía. Energía, sí. Bueno, la energía, no, pero gasta energía eléctrica, por lo tanto, de qué. Eh, fui a una ponencia de. de un hombre que tiene una consultoría a, ambiental que hace huellas de, calcula huellas de, de carbón de calcula huellas ecológicas y tal. Y no sé, comparaba, por ejemplo, los medios de transporte, ¿qué contaminabas? ¿Ir en avión, y en tren, y en barco? Pues depende, depende. ¿Cuánto dura el trayecto en avión? ¿Cuánto dura el trayecto en coche? Eh, eh, creo que, en general, y de media, el tren es el menos contaminante. Igualmente. Es una cuestión que no me gustaría que se pusiese sobre la mesa para que las empresas... Aquí sí que no podemos hacer nada, porque nosotros no somos todos medioambientalistas ni podemos calcular esas cosas ahí tiene el poder el gobierno y las empresas para poner un numerito o un sello o un tal que indique el nivel de huella ambiental que tiene eso que me digan que o sea, que puedan obtener esa información sobre si es más ecológico, medioambiental y lo que sea eh, hacer una cosa u otra, porque eso es algo con lo que yo me encuentro a veces, que digo... Mmm, estoy haciendo esto, pero me ¿verdad? la El tema de fregar y todo eso, es que depende también del agua que haces. Giovanna y Cerramos. Giovanna y ¿Sí? Cerramos, por favor. No, pero no sé si ya viene a cuento. sobre el, cómo salió, qué hizo ella? Sobre el maltrato ¿no, de humanos. Vale. Hay gente que puede decir, bueno, no, sigo consumiendo carne porque me hace falta, aparte la, la cultura española, se me envuelve bastante carne. El jamón y todo esto que no me parece mal. Respeto mucho a las personas que comen carne, las chinolas, que no, las que sí. Cada cual se alimenta como quiere como puede. Bueno. Pero mmm, si ya no nos da lástima el maltrato animal, porque hay gente que dirá, ah, gracias a los animales hemos evolucionado y somos lo que somos, somos carnívoros de naturaleza, ¿ok? Pero podremos también pensar en los refugiados, en las personas de África. ¿Por qué creíste vienen a Europa? Es pues por la carne y por la, y por, bueno, ah, la alimentación no, sí. en general. Hacemos una sobreproducción tan exagerada que esto es lo que enviamos allí, llegando a un coste que ellos no pueden. Ellos son la mayoría agricultores y ganaderos. No pueden con ellos. Al final se arruinan y lo que hacen es emigrar aquí porque no tienen ya que comer ni tienen nada. Entonces... Ya no es una problemática no. global, está todo relacionado. Está relacionado el aspecto económico, ambiental, injusticia laboral y social. Eh, la globalización, eso, fíjate, yo me especialicé en negocios internacionales. Que te das cuenta luego y dices: pues la globalización está muy bien, depende de para quién, o sea, ¿y para qué? Y, yo creo que no, no nos conviene a nadie por ese lado negativo que viene. Gracias por esta votación. Es que no queda más tiempo, pero sé lo que dices. Y muchas veces es verdad que hay que poner yo misma lo pongo para mostrarme yo misma y para seguir adelante y avanzando y transmitiendo y, y siendo positiva y comentando esto es eh, ponerme un poco algunas veces el, el, el filtro es decir, lo veo con, con juicio de valor intento sentirlo porque esto es estoy para luego presentarlo de una forma no se sé si me criticando pero como conclusión, al final hay que intentar eh, verlo con un poquito de lado Yo quería le damos las gracias a Cristina Camilante gracias. gracias también a Pedro de Índaca por dejarnos permitirnos estar aquí y a los Deciros que el primer mes de cada mes, que el próximo será el 3, el si no me equivoco, de marzo, hay otra caña femenina, hay tres temas que me encantan. Tenemos una mujer gitana que quiere hablarnos de, de la mujer dentro del mundo gitano, un tema de conciencia social de una tesis que la universidad sobre cómo ser responsable como persona dentro del es mundo responsable. Y otro tema que tenemos de transformación personal y de tipo espiritual. Les aprovecho para lanzar publicidad. Una de las mayores que todos tenemos en la mano, el consumir en la electricidad, ¿no? Desde hace dos años hay una cooperativa luciana que se llama La Solar, cooperativa de energía eléctrica renovable. La juntamos 25 personas, somos ya 100 socios 10 cooperativistas. La Solar, la Solar. Y los acrecentos contrario, por favor, entrar en la web y le Toda la energía viene de saldo de agua y de placas y fotovoltaicas, de bolsas fotovoltaica, solares es una manera de crear un lobby. Somos ya 10 cooperativas en España los catalanes van a la cabeza en eso, porque tienen ya 30.000 socios de la cooperativa de SOM Energía, donde estamos allí viviendo Energía, y que lo sepáis que está ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.